Remake, el arte de agarrar una película que está buena y hacerla de nuevo pero que sea una cagada Durante este siglo se hicieron muchas remake de películas de terror del siglo pasado En el video anterior vimos la remake de Jason, ahora llegó el turno de Michael Myers ¿Cuál será mejor, la original o la remake? Quédate para ver la respuesta, por eso hoy, en las peores remake de terror, Halloween <risa> 2007, alguien se le ocurrió hacer una remake de Halloween en 1978 A pesar de que la saga tuvo como cuatro reinicios Y a pesar de que 10 años después la iban a volver a reiniciar de nuevo Esta debe ser la saga más reiniciada y reboteada de la historia Pero bueno El responsable de esta película es el mismísimo Rob Zombie Director de una gran pero gran película que es La Casa de los Mil Cuerpos Película que jamás podría resumir porque no podría poner ninguna escena Así que véanla como bien vieron en el resumen de la saga de Halloween, que si no lo vieron se lo dejo acá arriba, el pequeño Miguel Meyer, cuando era muy pero muy chiquito, enloqueció y acuchilló a su hermana y terminó en un neuropsiquiátrico. Y esto se cuenta en apenas 5 minutos. Bueno. En la remake se cuenta en una hora. Él es Miguel Meyer chiquito y estoy seguro que no había otro actor con más cara de desquiciado que este niño. Nada que ver al original que tiene una cara de bueno. Mira la cara de bueno que tiene. El primer punto es definitivamente para la remake. La cosa es que el nene vivía en una casa donde todo es un quilombo. El padrastro es un borracho que grita. La hermana más grande no da boli también grita. La hermana más chica, Jory, grita. Y encima en la cuela le hacen bullying. Así que la verdad es todo un griterío. Así que un día Miguel se cansa y dice Basta, me sacrifiqué mucho por esta familia Los voy a matar a todos Entonces agarra un cuchillo, se pone la mascarita Y empieza a matar Salva a su hermanita chiquita y su mamá que igual se termina suicidando. Hablemos de la máscara, no la de Jim Carrey, no, la máscara de Miguel Meyers. En el original no se explica de dónde saca la máscara. Cuando es chiquito se le pone una máscara de payaso y ahí entendemos que al loco le gustan las máscaras. Pero de grande directamente aparece con su máscara icónica puesta. En una escena vemos que le afanó la ropa un tipo, así que capaz que se la sacó a él, pero no es seguro. En la remake es una máscara que tiene el novio de la hermana. Ahí, Miguelito la encuentra y se la pone. Ya de grande, va a su vieja casa y la recupera. Punto para la remake por darle un valor mayor a este elemento icónico. La cosa es que el Dr. Loomis, interpretado acá por el mismísimo Malcolm McDowell, intenta reinsertarlo en la sociedad. Pero no puede. Es un psicópata. Es el mal puro. Y encima lo dejan solo con una enfermera que dice Le voy a dar la espalda a este psicópata. ¿Qué puede pasar? Por eso Miguel queda encerrado para siempre en esa institución. Como 15 años después, Miguel sigue internado en el neuropsiquiátrico donde lo cuida él mismísimo y me pongo de pie, Danny Trejo. Y les doy un consejo. Si algún día aparecen adentro de una película, nunca, pero nunca, digan que se van a jubilar, porque se mueren. Se mueren. En fin, punto para la remake solo por poner a nadie trejo. Pero para, ¿por qué lo mató? Miguel estaba encerrado en su celda, como siempre, cuando dos enfermeros empiezan a violar a otra interna y se meten a violarla en la celda de Miguel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me canta el culo. Bueno, ahí Miguel aprovecha la movida y mata a los tipos. Y también mata a tres enfermeros más. Y se escapa. Se out. Michael's out. Que Dios se apiade de nosotros. Acá podría haber un punto para la remake porque explican cómo se escapa y en el original aparece ya escapado. Y como dije, podría haber un punto para el remake por explicar, pero la explicación es una mierda. ¿Por qué los enfermeros se meterían a violar una mina en la celda del psicópata más psicópata del hospital? No tiene sentido. La cosa es que de ahí se va al barrio y hace lo mismo que hace en la original. Aunque toda esta introducción, que duró una hora, le da más profundidad al personaje y es explica la locura de Miguel y le da una vuelta de tuerca. A la saga original está tan al pedo y sirve para tan poco que no vale la pena que dure tanto punto para el original por ir directo a los bifes. Y con respecto al Dr. Loomis, no sé, el original es muy bueno y Michael también es muy bueno, así que no hay punto para nadie. Ahora sí, después de todo eso, igual que en el original, Miguel Meyer se va al barrio a buscar a su hermana para terminar su trabajo. Su hermana, la bebé que sobrevivió de la matanza, vive con una familia nueva y se hizo muchos amigos y amigas. Está interpretada por Scott Taylor Compton y no tengo nada en contra de esta chica, ¿eh? nada. Pero no es Jamie Lee Curtis y nadie... Nadie le gana a Jamie Lee Curtis. Punto para el original. Por poner a Jamie Lee Curtis. Ella también es niñera y también va a pasar la noche de Halloween acosada por Miguel. Entonces, todo lo que queda es una copia del original. Es una copia, una burda copia. La historia es exactamente la misma, así que punto en contra de la remake por no sumarle nada. Los planos, los planos son exactamente los mismos, así que punto en contra para la remake porque ni siquiera pensaron en cambiar un ángulo. Y la música es... Es exactamente la misma, pero eso está bien, no, no, no daba cambiar la música, pues una muy buena música y está todo bien Las únicas diferencias es que la remake es mucho más sangrienta que el original Donde casi que no hay ni una gota de sangre, así que acá punto para la remake Y ya que estoy hablando de sangre, acá viene la matanza de Miguel Mayers mata 5 veces más que en el original, un montón, muchísimo más que el original, así que indiscutiblemente el punto es para la remake, que de todas formas en el original mata a un perro, y un perro es imperdonable, así que punto para la original. Y eso en cuanto a la cantidad, pero la calidad de muertes, bueno, son todas medio iguales, así que teniendo en cuenta que el director es Rob Zombie, y que ya había dirigido la casa de los mil cuerpos, me esperaba un poco más punto en contra para la remake ya pero al final la película pega un giro Miguel Meyer se encuentra cara a cara con su hermana pero pero pero no la mata acá nos enteramos que no la quería matar pareciera que quiere tener un vínculo con su hermana algo que podría haber estado bueno pero no llega a ningún lado la piba le hace creer que está todo bien pero sácate lanzarte un cuchillo y la película sigue como si nada esta escena fue el recontrarrepedo punto para el original cuestión que en un momento apareció Loomis y pum pum pum lo mata Miguel Meyers y Miguel Meyers muere y uno podría creer que la película terminó acá pues no porque Miguel Meyers ¡Sí, Sí, vivo y listo para estar 15 minutos más persiguiendo a la piba. La persigue, lo mata a Loomis, la sigue persiguiendo, la encuentra, la pierde, la persigue. Loomis no está muerto, lo quiere parar a Miguel, no puede, él la sigue persiguiendo, la atrapa y caen por el balcón. Esta película se hace muy, pero muy larga. Tiene cero ritmo, punto para el original. ¿Y ustedes crean que la película termina? Mm -hmm. Pues no, por. Qué? que la piba le quiere meter un tiro en la cabeza y no hay balas, ay no hay balas, me cago en la caca, que termine esta película ah, y así Miguel Myers muere de una vez y para siempre, nah, en realidad no porque hay una secuela pero bueno ahora no importa con muy poca diferencia y habiendo dado vuelta el partido en el segundo tiempo Halloween de John Carpenter le gana a la Halloween de Rob Zombie que supo dar batalla pero no la suficiente. Felicitaciones a ambos. Bien, bien, bien. ¿Qué pasará con la remake de Chucky? Eso lo veremos mañana mismo. Así que pegar una suscribida al canal, activa la campanada y hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos.